¿Qué nuevo chicos? El día de hoy les traigo una versión de Endymion que hasta el momento parece ser la más competitiva, la que más se ha destacado en torneos y la que mejores resultados ha dado. Se trata del Endymion Magician o más bien Magician Endymion. La verdad, eh, los Magicians son muy versátiles, siempre encuentran la manera de destacar en el formato de una u otra forma. Entonces ahorita la versión más nueva... En la que han podido destacar es con Endymion Así que sin nada más crear, vamos a empezar con el Profile eh, No olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda de Barrio City Quachacual Cosa envíos a toda la República Mexicana Y maneja Mercado Libre por lo que su dinero y su envío estará completamente seguro Entonces sin nada más que agregar vamos a empezar con el Profile Jugamos Triple Harmonizing Magician Esta cosa es muy buena, así que la vamos a llevar A 3. ya deben saber hasta el momento Su efecto, invoca, si es invocado por Péndulo Invoca manera especial desde el deck Un monstruo eh, Magician Péndulo Así que eso está bastante cool Pero no puede ser utilizado para sincro fusión No excita, a menos que el otro material sea Un Magician, así que eh, esa limitante Realmente no nos importa, es que la podemos usar Hasta para Link sin ninguna restricción Y por lo general lo que usamos como otro material Es un Magician, así que eh, realmente Nos estorba eso y es un monstruo bastante bueno, que simplemente nos va a extender las jugadas Muchísimo Vamos a jugar dos Purple Poison Magician Y un Black Fang Magician Realmente es suficiente esto Eh... La verdad no hay mucho que decir, Purple Passion nos va a ayudar a reventarnos algunas cosas que estén en el campo y para defendernos eh, un poquito mejor. Mientras que eh, Black Fang por lo general va a ser para darle un poquito más de ataque a... al Endymion que tengamos porque es un Spellcaster Oscuridad, así que su efecto en escala aplica perfectamente bien para nuestro pequeño Endymion. Eh, jugamos también un Dragon Color Magician más que nada por eh, los War Dragon. Este sujeto va a ser bastante paro, así que es muy versátil a decir verdad. Vamos a jugar un Time Gazer Magician, por supuesto eh, Jugamos Chronograph, así que vamos a, a jugarlo eh, a uno Vamos a jugar Triple Servant of Endymion Esta cosa es muy buena, la verdad Es una chulada eh, Extiende muchísimo las jugadas Inclusive no hay necesidad de que sea invocado por, eh, Antes de Electrumite o, después de hacer, o antes de hacer el péndulo La verdad se puede invocar cómodamente Después de hacer el péndulo y extender todavía más las jugadas Es una cosa bastante enferma, la verdad eh, gana un contador mágico cada vez que se activa una magia, esto en escala, eh, es decir, podemos retirar tres contadores mágicos de esta carta, invocar directamente desde el deck a un monstruo al que se le pueda poner un contador y luego posteriormente ponerle un contador a ella y al monstruo que se invocó. Así que podemos invocar al Endymion, podemos invocar a Jackal King, podemos invocar a Master Cerberus sin ningún problema, entonces la verdad nos va a hacer bastante el paro. Vamos a jugar doble Master Cerberus, únicamente dos, pueden jugar los tercero si ustedes lo gustan, pero realmente dos es suficiente, eh, no nos urge tanto tener eh, en mano este güey para sacar Electruman y la verdad sale sí o sí, entonces el Master Cerberus vamos a cortarlo a dos y vamos a jugar también dos Jackal King. Eh, porque simplemente es un target perfecto para Servant en caso de que eh, no esté disponible Endymion O de acuerdo a la situación Master Cerberus es muy bueno para ir segundo Y Jackal King es muy bueno para poner primer campo Vamos a jugar por supuesto un Endymion Boss Monster la verdad muy bueno eh, Su efecto en escala difícilmente lo vamos a usar realmente es imposible casi que lo lleguemos a utilizar Pero su efecto como monstruo de negación la verdad es bastante común que lo usemos Y eh, es bastante cool a decir verdad Vamos a jugar triple Chronograph Sorcerers, como le comenté, la verdad, eh, ese Electro Magistino necesitamos y Chronograph nos va a hacer bastante el paro en ese aspecto. Vamos a jugar triple Dark Worm, ¿por qué no? Porque eh, lo mismo los War dragons simplemente eh, nos va a extender bastante las jugadas. Un Goliath, pueden jugar Zeta Morphish, que es de slot y Lechery, pero únicamente yo jugaré a Goliath, eh, porque ya no tengo espacio. Entonces, con Goliath realmente basta el campo que se pone... Eh, es bastante fuerte. Entonces, Goliath va a ser también la chamba. Si quieren poner, como les dije, a Lecher y Slot para tener aún más control, siéntanse libres de hacerlo. Yo lo pongo pensando en su economía y en la mía, porque la verdad está bastante carito ese set. Vamos a jugar un Ather de Evil Empowering Dragon Este sujeto es muy bueno para ir segundo eh, Además de que es perfecto para los War Dragon En especial para el War Dragon D2 Que haga, haga Pain, que la verdad simplemente eh, nos ayuda bastante a extender las jugadas Y ese sujeto además tiene la facultad de eh, Cuando lo invoquemos normal o especial Vamos a remover una carta en el campo Eso es casi siempre que caiga Entonces va a estar bastante cool también por ahí Vamos a jugar un Supreme King Gate 0 porque jugamos a los Supreme King por supuesto, entonces eh, la verdad nos va a hacer bastante el paro y vamos a jugar un Destrudo únicamente porque eh, Destrudo es amor y vida y nos extiende bastante las jugadas. Vamos a jugar triple Call by the Grave para no quedar indefenso salir en primer turno. Esas Hand Taps sí nos pueden llegar a molestar un poquito y pueden llegar a cortar nuestro campo final. Así que eh, los Call by the Grave nos van a ayudar bastante. Además de que si, estar, si está Servant en la escala va a ser un contador gratuito para ella además de defendernos. Entonces eso está bastante cool. Vas a jugar triple Spell Power Mystery. Mastery, perdón. Esta cosa está igual muy chido con Servant. Le va a generar dos contadores casi de manera automática. Entonces eh, es un extender fenomenal. Además de que nos va a añadir del deck a la mano cualquier monstruo en Endymion. Vamos a jugar triple Pendulum Call. Veo que varios están jugando dos y un Upstar Goblin. Yo la verdad prefiero jugar tres Pendulum Call y cortar el Upstar Goblin. Porque no siempre voy a abrir con la. Con la Servant. Entonces el Upstar llega a. Darme un poquito de cringe ahí porque la verdad yo prefiero que sea otra cosa y no quiero depender de la suerte para tenerlo Vamos a jugar dos Duelis Aliens para buscar las Pendulum Call que la verdad nos va a hacer bastante el paro Vamos a jugar triple Pot of the doble perdón, doble Pot of Desires la verdad eh, es más a su decisión Pero esa cosa la recomiendo bastante, jugamos varias cosas a tres, lo, lo más importante por así decirlo Eh... Casi nunca se va a ir con Pod of the Stars, va a llegar al campo antes o después, inclusive si se llega a ir tenemos, por así decirlo, eh, planes B para, en caso de que se vayan. Así que las dos Pod of the Stars nos van a ser bastante útiles, jugamos dos Dragon Shrine por supuesto y un Foolish Burial para mandar a los Destru al Destrudo y a los Supreme King al cementerio y así poder hacer nuestra jugada cómodamente. Jugamos uno Dice Vortex Dragon, lo vamos a invocar... Invocar con argapain directamente desde el Extra Deck Así que eh, el combo con Absolute La verdad aquí no vale tanto la pena Entonces vamos a irnos directo con los War Dragon Como nuestro método principal para invocarlo Vamos a jugar un Cyber Quantum Dragon La verdad este sujeto es bastante chido Nos va a defender bastante bien Entonces eh, es un Bounce gratuito por así decirlo Vamos a jugar un FA don Drugster Para tener una negación adicional por ahí Vamos a jugar un nick nister por supuesto Porque ahorita los eh, Mirror Match van a estar más comunes eh, En el sentido que van a haber más péndulos eh, o variantes en Dimion por ahí Entonces el Ignister nos va a hacer muchísimo, pero muchísimo el paro Vamos a jugar también eh, un Borreload Borderlo Savage Dragon No lo tengo ahorita, lo voy a conseguir algún día, yo estoy seguro Entonces, eh, esto es un Borreload Savage Dragon La verdad, hace bastante el paro Va a generar todavía más negación de la que se puede tener Vamos a jugar un Avis Dueler mismo caso, eh, para tener un poquito más de control sobre el turno del oponente este sujeto más que nada sirve con los great que simplemente Visualer les deshace todo el juego muy fácilmente, jugamos un War Dragon Elpy y un War Dragon pay la verdad muy importantes en el deck para poder generar bien nuestras jugadas, son Simplemente fenomenales, entonces nada más Jugamos también un Hieratic para completar el combo con los War Dragon. Ya que no nos sirven los War Dragon. ya que hicimos nuestro desmadre Podemos quitarlo simplemente invocando al Hieratic Y tenemos un Bounce en el turno del oponente que eso va a ser bastante útil Jugamos un Electromite, cosa indispensable para todos los decks péndulo eh, Sea cual sea, jugamos un Nightmare Phoenix y un Nightmare Cerberus Porque la verdad... Eh, son outs bastante genéricos y no nos van a estorbar para nada en el extra deck Jugamos un triple war dragon para poder facilitar los combos con los war dragon Jugamos un Zephra metatron y jugamos un eh, borreload dragon pues Para tener algo de poder que poder sacar después en un turno avanzado Eso es todo por parte del profile del día de hoy La verdad espero les haya gustado muchísimo El deck en sí está muy potente, es muy bueno eh... Los Magicians se complementan bastante bien con ese pequeño deck eh, Engine Endymion. Simplemente genera un campo bastante brutal, eh, casi con cualquier mano, de, de 3 a 4 negadores y un bounce asegurado, dependiendo de las reacciones del oponente. Entonces, simplemente está bastante fuerte. No olviden que este lo pueden comprar en la tienda de Coachacualcos, hace envíos a toda la República Mexicana y maneja Mercado Libre, por lo que su dinero y su envío estará completamente seguro. Eh, no olviden suscribirse, darle like a la página de Facebook unirse al Discord oficial del canal. En pantalla podrán ver el rinconómetro que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento. Yo soy Alberto del Rincón del Realista y los estaré viendo en el siguiente video.